Tendrá música personalizada de fondo Ya que la música original del juego se captaba poco en la grabación Dicho esto, comencemos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 Japonés, espera, más vale que seas buen nivel porque si no te voy a saltar como a los demás. Otro nivel de preset, ¿che? Hoy estamos con los niveles de preset, ¿o qué? Los niveles aquí de base, ¿che? Y eh, la tortuga es inteligente, ¿eh? lo siento tortuviña.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 Che, che Oh Speed is Game Tuo crocanti Crocanti, che Crocanti 13 minutos apenas llevo